Pues damos gracias por estar aquí una vez más. Así es, gracias sus a Dios. Amigos, sus amigos, Elida Cavazos. Y Rafael Cavazos, con así esa tarjeta es. de Navidad de ahora del 2018. Así es, así eh, es. Que muy presente lo tengo yo. Claro que sí. Pues claro vaya un saludo sí. a todos nuestros amigos, suscriptores de YouTube, de... Facebook de de todas partes desde de Twitter de Twitter uh -huh. eh, de todas las partes de todas las páginas sociales donde ponemos siempre algún material así es así entonces es. este queremos darles un cariñoso saludo uh -huh. a todos a todas las personitas que pues eh, han tenido eh, el, el placer de poder ver algunos videos, algunos mensajes les damos las gracias claro que a sí. todos, a todos y cada uno y en esta navidad de, de, de 2018 que ahorita que estamos grabando pues un par de días antes eh, no queremos más que saludarles, darles un fuerte abrazo un a fuerte todos abrazo. ustedes que nos hacen el gran es. favor de vernos los materiales Correcto. que estamos eh, grabando y pues esto obviamente lo estamos haciendo en vivo, pero eh, va a quedar grabado ahí en todas las páginas sociales que normalmente lo ponemos. Reciban nuestro cariño, nuestro amor y, y les amamos y pues sean bendecidos de parte de, del Señor. Así es. Y vamos a hacerlo de esta manera. Miren, fíjense en esta imagen. Precioso. Qué vemos bueno, eh, hay dos fotos ahí, una ahí dentro de una señorita que estamos aquí, su, su amada, eh, mi amada esposa y servidor. Es. Pero en el centro hay un corazón. Un corazón donde está una fotografía, un dibujo, ¿verdad? Así es. Eh, que representa a José, José, a María y al niño Jesús. El niño Jesús, así es, correcto. Y comentábamos pues, mi esposo y yo que eh, en las navidades, normalmente ha habido una transformación ¿Sí? de sí, sí. muchos años, ya, ya, ahora ya son muchos años, muchos años, eh, que se le ha puesto en los medios de comunicación, eh, en lugar de decir feliz Navidad, ahora Ajá. dicen felices fiestas. Felices fiestas, así es. Han ¿Por qué le dicen la felices plaza? fiestas? Pues, pues han eludido el decir. Navidad, ¿por qué? Porque la Navidad viene de, de natividad, natividad, viene del Nacimiento, así es, y es para honrar al Señor Jesús. Ah, correcto, así es. Y entonces, para poder meter al Santa Claus, es mejor decir fiestas. Sí, sí, y, sí. Y comercialmente, ahora se usan para vender uf, de todo, de, de todo en, en de el todo, comercio. Por eso nosotros queremos hacer este video. Para que reciba usted nuestra mejor tarjeta, deseándole la mejor Navidad. La mejor Navidad, que es, así es. Estando Jesús en su vida y en su corazón. Por eso pusimos seguir el corazón. El corazón, así que es. Que en el centro del corazón, ahí usted naciendo el Señor Jesús. Si es que no nació, si ya nació en usted, le felicitamos y entonces nos entiende mejor. Correcto. Y pasamos a esta otra lámina. Así es. Y nos allí en dice Lucas, allí es, Lucas de 1, capítulo 1, 30 al 37, en la versión Dios habla hoy. Y un ángel anunció precisamente es, el nacimiento de, de Cristo Jesús. Entonces, si esto de una manera divina, preciosa, angelical, eh, viene un anuncio, entonces, ¿cuál es el anuncio? Bueno, el, el, el, el anuncio es precisamente este, y vamos a ir a Lucas. Correcto. Nos dice así, en el versículo 30, Lucas 1, 30, el ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. 31 dice, ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Uh -huh. Y le pondrás por nombre Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Dice, el ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Fíjate tú, mi amada, tú, mi amado, que estás ya ahí con nosotros en vivo ahorita, porque ya, ya me dice aquí la, la página de YouTube que tengo personas en vivo. Así es. Cámbiale el nombre de ella y de María y pone el tuyo. Se llamas Jonita, Lupita, eh, Manuel, Héctor, eh, te llamas como yo, Rafael, en fin. Así es. Y que dice el, el ángel, no, o nos dice el ángel, no tengas miedo. ¿Por qué? Pues gozas del favor de Dios. Imagínate, imagínate por favor que tú, yo y cualquiera podemos gozar. Del favor de Dios. Sí, sí, gozamos del favor de Dios porque tenemos vida, uh -huh. tenemos salud y, y tenemos muchas cosas que el Señor nos ha dado. Y, y en el verso 31. Dice, ahora vas a quedar encinta, cinta. Fíjate, en vas a quedar encinta, sí. Te, te vas a quedar embarazado, embarazada. ¿De quién? De Jesús. Así es. Amén, ¿Ya, eh? Pero en tu corazón. En tu corazón. En tu corazón vas a quedar bien embarazado, bien embarazada, pero ahora del Señor Jesucristo. Del Señor Jesús. Entonces, el Señor el Señor. Eh, tendrás al Hijo de Dios, en Que es Jesús, corazón, en tu corazón. En tu vida, bien, bien embarazado, bien embarazada. ¿Cómo, ¿Cómo ves? verdad que sí está bonito, ¿verdad? Precioso, está precioso. Vamos al siguiente verso. Y el 32 dice, será un gran hombre al que llamarán hijo del Dios Altísimo y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David Ajá. para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. Okay. Si su reinado no va a tener fin, imagínate por favor mi amada, mi amado, tú que estás allí Precioso. Va a ser, va un, ser un gran nombre. Y se le va a, a llamar Hijo del de Dios, Dios Altísimo. Hijo del Dios Altísimo. Dios, el Dios, Señor, lo hará, lo hará Rey, Rey de tu vida. De tu vida. De tu vida ahora. Amén, amén. ¿Por cuánto por tiempo? tiempo? Por siempre. Por siempre. Dice por siempre. siempre. Nada mientras siempre tú lo mantengas siempre, siempre en tu corazón. corazón Obviamente estoy poniendo aquí una imagen claro, de, de, de, de cuando bebé, nace Jesús, de ¿verdad? un bebé, claro. Pero vamos a suponer que ahora está en tu corazón. Y quiero que esté ahí en tu corazón. Sí, Anhelamos que esté en tu corazón. Es el mejor Que es donde deseo, quiere estar. Es nuestro deseo. Amén. ¿verdad? Entonces, para que reine siempre, por siempre. Siempre. Por siempre. siempre. Y miren, déjame hacer un poquito de, de, de punto de oración. ¿Qué pasa si Jesús está en la vida de todo ser humano? Es ¿Qué va a pasar? ¿Habrá guerras? ¿Habrá eh, abortos, divorcios? ¿Habrá maldad? Eh, maldad? ¿Habrá crimen? ¿Habrá eh, gente perversa? No, no, no. al contrario. Esto es lo que la humanidad necesita. Amén, así es. La humanidad así no es. necesita ni policías, ni soldados, no, ni nada. No, no, lo que no, necesita no. es a Jesús. Amén, correcto. A Jesús para que esta, esta humanidad pueda ser cambiada y transformada el cambio, para la gloria la del del transformación Padre. que se necesita es tener a Cristo Jesús en nuestras vidas. Así es. Así es. Y vamos al siguiente pasaje. Bien, el 34 nos dice, María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Uh -huh. El 35, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Aleluya. Mira, cuando María pregunta esto, ¿pero cómo va a suceder esto? Le dijo, si sí, yo no he estado con ningún hombre Porque era una señorita sí, Estaba claro. ya desposada O sea, estaba en matrimonio con, con José Ajá. Pero cuando el ángel le dice esto Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti Y mira, ay, se pone un chinito Imagínate sí, el Espíritu Santo de Dios Entrando a tu vida Precioso, precioso Porque dice la misma escritura que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu amén, Santo. Amén, amén, así es. Entonces tu corazón se convierte en el templo del Espíritu el templo Santo. Del Espíritu Santo. Y ah, entonces, Dios. ahí Aquí se va a convertir este Hijo de Dios. Amén. El que va a reinar en tu vida, en tu corazón. Así es. El Dios Altísimo va a estar posando en ti. Amén. Imagínate, esto es lo maravilloso de la verdadera Navidad Sí, aleluya Amén. es Así la verdadera es. Navidad Entonces dice en el verso 36 Gloria al Señor 36 Dice también tu parienta Elizabeth Va a tener un hijo A pesar de que Es anciana La que decían que no podía Tener hijos Está encinta desde hace seis meses uh -huh. Para Dios No hay nada imposible Entonces aleluya. Si sí, para Dios no hay nada imposible. Y Elizabeth pudo concebir en, en su vejez. Y María en su juventud. Uh -huh. Y tú recibiéndolo ahora. Aleluya. Eso no es religión. No, es una no. relación que podemos tener con Dios a través de Cristo Jesús. Sí. Y qué bueno que nos ha dado a su Hijo. Amén, así es. Entonces, el Señor. ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Dejar a Jesús que entre en nuestra vida, en nuestro corazón. Y hacerlo el rey de nuestra vida Amén Y como es, para Dios no hay nada imposible Es lo mejor Déjame hacerte una pregunta antes de, de, de orar Porque queremos orar por ti Sí, amén ¿Qué es tu necesidad? ¿Cuál es tu ¿Cuál problema? ¿Qué es la situación por la que estás atravesando en este instante, en este momento? Mira, no importa cuál sea tu situación ¿Es de salud, es. Deja que el Señor Cubre todas tus heridas. Amén. Es problemas en tu matrimonio. Deja que Dios cambie a tu esposo o a tu esposa. Amén, amén. Son el problema con los hijos. Deja que Dios cambie a tus hijos también. Amén. Por eso amén. tienes que hablarles también del Señor Jesús, que entre a sus vidas. Correcto. Es la economía. La Escritura nos dice... Para que seamos prosperados en todas las cosas. En todas las cosas. Y como para Dios no hay nada imposible, entonces vamos a orar y vamos a permitirle al Señor que Él reine Amén. en su vida y en su corazón. Y sí, antes de orar, perdón. Oh, bueno, okay. Antes de orar, quiero este, dejarlos con, con un texto. Eh, ahí en Isaías 9.6 nos dice así. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pon tu mano ahí en tu pecho y vamos a orar. Padre, le adoramos, le sí, bendecimos, señor. honramos y glorificamos señor, su santo nombre. Sí, Padre eterno. Si tú nunca le has recibido, dile, Señor Jesús ven a mi vida, Ay, ven, a mi vida ven, a mi corazón, ven a mi corazón y que esta sea mi mejor, señor, Navidad, y que porque sea mejor Navidad porque estás ahora conmigo y si ya Navidad, lo tienes allí dile María, señor, sí, señor suple, suple toda mi toda toda toda necesidad toda necesidad, padre. esa necesidad que hay en mi vida en mi hogar, en mi familia Señor, usted conoce todas las cosas y como para hacer nada es imposible Declaramos en el sí, poderoso señor, nombre de Cristo Jesús, Padre mío. Declaramos, señor. La bendición sobre La mi hogar, sobre mi familia, sobre mi, sobre mi persona, familia, sobre, sobre, mi persona, persona sobre, sobre mis finanzas. finanzas, sobre, mi finanzas sobre, sobre mi cuerpo, sobre mis hijos, sobre las personas que yo amo sí, y, señor, y quiero. Padre con el poder sobre mis padres. Padre, santo, señor, señor padre. escuche sí, esta señor, pequeña oración de Santo, este mi amado, de esta mi amada Santo que está allí que a y a ti te digo, digo amado, amada gracias, Padre, recibe la Padre bendición Padre de amado, Altísimo. del Altísimo recibe en, Padre, Padre, Padre, en el, nombre el nombre del Padre en el nombre del Hijo Padre, y del Espíritu y de Santo Espíritu y recibe bendición recibe sanidad y recibe paz Padre, recibe felicidad y recibe armonía en tu propia sí, vida, vida y, con y con todos aquellos que tú amas y quieres Sí, en, Cristo Jesús. en Cristo Jesús. Aleluya. Sí, amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Y amén. Y hasta aquí llegamos sí, digo, con esa es. tarjeta de, de Navidad. De Navidad. Claro que sí. Deseando para ustedes todo, todo, todo lo mejor. Correcto. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Reciba nuestro amor, nuestro cariño. Eh, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo fuerte y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Amén. En el nombre del Señor.